Estas son las llaves de la puerta de mi casa Estas son mis escaleras Esta es la puerta de mi apartamento heladera. Esta es mi habitación Esta es mi cama Acá está mi mujer descansando. Y este, este soy yo.